Buenas tardes a todas las personas que me han llamado interesados en Roberto por el Buen Camino. Les notifico que Roberto tiene nuevo editor, con nueva portada, una edición preciosa que a ustedes les va a encantar. Roberto por el Buen Camino es la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. Yo tenía tres novelas anteriores, pero cuando sale Robert fue un furor. Roberto lleva 103.500 ejemplares editados. Es la novela más leída de todos los tiempos. Es la novela preferida de niños y jóvenes. Cuando yo iba a las ferias por primera vez, yo tenía cierto éxito, pero cuando llegué con Robert, eso fue... El se eran las filas Y yo después en la feria subsiguiente Lo primero que hacía era Ponía la novela de Roberto en el centro Y todos los niños y jóvenes decían Ay, la escritora de Roberto por el buen camino Hasta que fui sacando otras novelas Y ya fui Rosemary Tapia Había una confusión en el nombre unos me decían Rosemary, otro Rosemary Mi nombre en francés es Rosemary Pero yo le dije, no se preocupe. Llámenme Rose y en un salón, en un conversatorio, dice un niño, Rose, le puedo hacer una pregunta, dice la maestra, y esa confianza, y el niño dice, estoy autorizado, pero con qué orgullo, esos son mis niños lectores. Y ellos saben que el cariño que me tienen es altamente correspondido, porque cuando yo estoy haciendo una novela, la última revisión es una revisión para ustedes para no poner ninguna palabra que los vaya a sacar, que la entiendan por contexto. Y ustedes dirán, la escritora escribe y yo entiendo todo. Dicen que no tengo comprensión lectora, pero yo lo entiendo, porque yo quiero llegar, yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores, yo quiero llegar directo al corazón. De vez en cuando ustedes entendieron una palabra por contexto Pero no saben qué significa Ustedes la anotan y al final de la novela la buscan en el diccionario Porque el diccionario debe ser su amigo inseparable Bueno, yo les he preparado porque este programa Miren, yo pago una membresía y esto es como un canal de televisión Les voy a mostrar Aquí está donde ustedes pueden conseguir la novela Anótense estos teléfonos distexa, sugerente René Ávila, que está en estos momentos en sintonía entonces ahí anótense esos teléfonos está mi celular que yo se lo doy a todos mis lectores, está mi página web, está reporte que está en la transmisión yo sé que a ustedes les gusta ver esto como si fuera una película de Netflix pero recuerden miren aquí les tengo Nueva edición de Roberto por el buen camino, pero también les tengo un cintillo, entonces les tengo otro. La escritora conversa con lectores, niños, jóvenes. Ustedes pueden hacer preguntas por el chat. Vamos a poner aquí, vamos a dejar el de text. Vamos a poner el chat. Flor María, desde Francia. ¡Wow! Pero qué belleza. Flor María, la Condesa, está viendo en estos momentos la transmisión de la nueva edición de Roberto por el Buen Camino. Ella reside en Francia, pero ella viene constantemente a Panamá. Ella también es escritora, escribió un libro. Ella nos contactó por Aura Méndez de Canova, coordinadora de siembra de lectores de PENONOMÉ con sede en Agua Dulce. En fin, yo sé que esta es una hora difícil. Yo voy a tener un programa semanal, que cada día va a ser una novela a la invitada. Esta vez le corresponde a Roberto por el buen camino. Voy a escoger los jueves y voy a escoger las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde algunos chicos de la jornada de la mañana ya han terminado. Pero les voy a decir a los de la jornada de la tarde, yo edito este video, quito los espacios y ustedes lo van a poder ver editado. Ustedes tienen mi teléfono, ustedes tienen mi celular, se pueden comunicar conmigo, ustedes saben que yo los ayudo en todo, pero no hago tareas. Porque una vez una chica me dijo, yo la quiero mucho y quiero que me haga una tarea. Digo, yo te quiero más y quiero que tú aprendas, y quiero que me comuniques cuánto gana. Semanas después me dijo que era sobresaliente, no era que yo le hiciera la, la tarea. Yo la guié en lo que ella tenía que hacer, leer la novela, ir subrayando las partes más importantes, después leer lo subrayado. En fin, la chica salió muy bien. Yo les voy a poner un anecdotario de cómo surge Roberto por el buen camino por el buen camino. Ese anecdotario que surge durante la creación y después de publicada iniciamos con la dedicatoria de roberto por el buen esta novela está dedicada para aquellos que han dado un sal de la oscuridad a la luz para los que lo están intentando y muchas veces no lo logran pero sobre todo a la sociedad que les da la mano una vez que ellos cumplan con su deuda la sociedad con su condena le dan la mano para que se rehabiliten y se incorporen como unas personas de bien no regresen a la casa yo pensé mucho para hacerla porque tuvo un detonante yo llegaba a mi apartamento veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera y el señor no iba a golpear con una llave inglesa yo intervengo le digo señor que va a hacer se va a quedar en la cárcel puede matarlo él baja la mano y dice gracias señora el delincuente dice la cocotúa me salvó el billete le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo medité mucho. Primero, el título. Yo quería que solo el título fuera un llamado para estos jóvenes que han desviado el camino para que los retomaran. El buen camino, por eso el título Roberto por el buen camino. El delincuente este lo conocían por su apodo, nunca lo registraron, no tenía nombre. Yo busqué un referente para el joven del barrio del que era la superación y recordé al campeón de los campeones, Roberto Mano de Piedra Durán. Y cuando él escoge el nombre, él escoge el nombre de Durán. Yo quería que el inicio de la novela fuera impactante para que los jóvenes en riesgo social, que son perezosos para leer, siguieran con la lectura, atraparlos en la lectura. Si el inicio es el joven va a sacar dinero al cajero, llega un delincuente, pero lo primero que sale en la novela cuando tú la abres es el... Diálogo del delincuente que le dice, quieto man, si respira, te mueres. Luis Carlos siente un objeto metálico en su espalda. Paralizado por la impresión, ve como otro de los malhechores se coloca detrás de su novia, de Susana, la ala por el cabello y la punta con una pistola en la cabeza. Ese es el inicio. Bueno, ¿vieron el, el anecdotario? Miren, dura, eso fue durante la creación de la novela. Yo subí de una vez y lo primero que puse fue Roberto por el buen camino. También quiero contarles una experiencia que tuve con un chico que leyó la novela. Él me dijo, escritora, yo no estoy en la pandilla, pero yo le hacía mandados a los pandilleros. Y yo le dije al jefe, yo no me quiero involucrar más con ustedes porque yo no quiero la suerte de Tuti. Le prestó la novela, el pandillero la leyó Y le dijo, ¿sabes por qué perdono a la escritora? Porque hizo que quisieran a Tuti Mostró el lado humano del delincuente Que todo el mundo lo ve como una bestia Todo el mundo lo ve como un monstruo Y fue un niño Yo les voy a poner ahora otro video Yo lo hice para que las personas vean lo que es el personaje de Tuti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 le dice que su, porque ella cuando lo ve dice eres un desgraciado, mereces estar muerto y él también la insulta dice usted cree que sus insultos me afectan si mi mamá me llama perro sarnoso, me dice todos los insultos ella sale conmocionada y contrata al hombre pero le exige ir a ella porque Tuti le había dicho que lo más importante para él era que sus, sus ocho hermanos comieran ya dice, ah, quieres a tus hermanos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 maleante a leer, dice. Yo salí de segundo grado, yo casi no sé leer. Y Luis Carlos le dijo, fíjate para que vean, son cuentos para niños. Y Tutti comienza a prosperar. Tutti cambia de vida, aprende un oficio y comienza a tener planes para el futuro. Bueno, ya ustedes han visto el anecdotario y los personajes principales de la novela. Roberto muestra la parte humana de esta novela, de la vida de los delincuentes. Hay algo muy significativo en la novela. Cuando el niño de seis años sale a orinar, lo puse desnudo. para así el significado, el simbolismo de la indefensión. El niño nace bueno, el entorno lo corrompe. Y María Cristina se da cuenta de que si no ayudamos a ese niño, dentro de unos años va a ser igual que Tutti, un asesino y ella dice yo tengo que parar esta espiral de violencia y a veces decimos una golondrina no hace verano pero muchas sí y se van sumando se suma su hermana se suma su hijo se suma el doctor que atendió a Tuti el psiquiatra del centro de cumplimiento y hacen la fundación Roberto por el buen camino miren esos niños yo le dije a una amiga que me dijo, yo no ayudaría a un delincuente, digo, si no lo haces por amor al prójimo, hazle como el que compra un seguro de vida. Porque ese niño que tú le compras los libros, que lo ayudas a superarse, puede ser en 10 años el asesino que te dispare en el pecho. Dice, oh, qué violenta. Pero es que la vida la tenemos que ver desde esas perspectivas. Miren, eh, se les daba a los chicos del Centro de Cumplimiento, el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, en el Círculo de Lectura, consiguió que estos chicos fueran 17 chicos. Se rehabilitaron 16. Uno le mataron al hermano y cobró venganza, y volvió a la cárcel Pero esos chicos yo los invité para la presentación de Roberto por el Buen Camino. Me dijeron, vamos a ser camareros. Digo, no, ustedes son mi comité de protocolo. ¡Qué bien se vistieron! Iban colocando a las personas. Y hubo una señora que me dijo, ¿de qué colegio son estos chicos tan simpáticos? Digo, del centro de cumplimiento. Dice ella, ¿y eso qué es? Digo, el tutelar de mejora. nos van a robar! Cuando llega el chico que presentó Roberto por el buen camino, estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Hijo de profesionales. Era el líder. Y dice a los representativos de la sociedad que está aquí, Queremos pedirle perdón. Dice perdón, perdón, perdón. Ustedes saben quién era la que más lloraba, la que dijo que les iban a robar. Ahí está. Si no se les da la mano para que salgan de ese infierno, vamos a pagar las consecuencias. Y eso no solamente es a nivel personal, es la sociedad, el gobierno, todos. Pero tenemos que organizar esa ayuda. No podemos acercarnos a un delincuente pandillero y decir yo te voy a ayudar. Hay mecanismos para hacer esa ayuda efectiva, fundaciones, psicólogos, psiquiatras, porque tampoco podemos ponernos en riesgo. Esos chicos me dicen madrina. Yo me acuerdo que uno estaba en la cárcel porque le hacían bullying. Un día contestó y el otro chico se fracturó el cráneo y murió y lo condenaron. Y él me preguntó a mí, porque yo tengo una novela de un ángel, me dijo, yo tendré un ángel. Le dije, sí lo tengo, pero tienes que que portarte bien, si no ese ángel toma una patineta y se va bien lejos de ti. Y cada vez que se encontraba conmigo me decía, aquí está mi ángel. Y el chico se rehabilitó, terminó su secundaria, fue a la universidad. El líder del grupo es ingeniero, tiene su propia empresa. Así que hay esperanza en la rehabilitación, en la rehabilitación. Y cada vez que rehabilitamos a uno, minimizamos la violencia. Roberto por el buen camino, como ya les dije, tiene segunda parte, a los que han leído Roberto por el buen camino, 20 años después. En una feria llegaron un grupo de chicos y dice: usted tiene continuación de las novelas políticas y su novela más exitosa no tiene continuación. Cae la pandemia. Y yo dije, voy a hacer la continuación, pero me voy a ir muy lejos, porque ya había pasado tiempo. Digo, estos chicos se han rehabilitado. ¿Qué pasa en la fundación 20 años después? Y la protagonista principal es la mamá de Tuto, Mami. Una mujer que no había terminado secundaria, había, se había excluido del sistema educativo. ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina? Pero yo les recomiendo a todos que lean Roberto. Si la leyeron hace 10 años, vuelvan a, a leer. Y si por casualidad la prestaron, yo estoy segura que no se les devolvieron. Vuelvan a comprar, vale la pena. Guárdenla a sus hijos. Y desde que tengan una edad adecuada, denle en la novela a leer. Y que sea con la compañía de los padres, para que los oriente. Porque a veces creen que la vida del delincuente es exitosa. No, se juegan la vida. Tienen tres destinos el hospital, la cárcel o el cementerio. Los delincuentes mueren jóvenes. Entonces, ahí está el mensaje. Pero esta vez yo hice la portada en base de, de la premisa. El delincuente se puede rehabilitar. Miren que él está entre barrotes, pero está leyendo. A veces la vida le cobra, como decía Tuti. Sí, la vida te cobra. Porque el que ayer hierro mata no va a morir a sombrerazo. Y es preferible que el protagonista Pague su deuda y que el chico, en riesgo social, no se meta en la pandilla. Eso es lo importante. Miren, yo también quería anunciarles que todo, como les dije al principio, los jueves, voy a escoger los jueves, voy a tener una novela. Yo quiero que ustedes me hagan sugerencias. Ya me sugirieron, miren, en Encuentro, el sábado a las 3 de la tarde, yo voy a hacer un Zoom abierto. Ustedes, yo les voy a poner mi celular. Ustedes me escriben a este celular y yo les doy la contraseña del Zoom. Me escriben a ese celular 6980-7972 y desde las 3 de la tarde se pueden con conectar y comentar en vivo y a todo color, porque es Zoom. Vamos a tener atravesías travesías mágicas y hay la secretaria de análisis literario de siembra de lectores, Julie Butte va a ser un análisis de la novela y después ustedes van a conversar sobre travesías mágicas. Y así vamos con las novelas todas, para que ustedes las comenten. A mí me dijeron que hay... Déjenme buscar aquí... Quiero poner aquí. A mí me dijeron que hay muchas escuelas de inclusión. Yo quiero recomendarles para esas escuelas El arco iris sobre el pantano, que es una novela sobre autismo. Comuníquense a, mí, a mi celular. O por mi página de web me escriben y yo les contesto enseguida. Bueno, siguiendo con Roberto, hay personas que comenzaron con Roberto y se han leído las 26 novelas. Me dicen, ¿cuándo viene la 27? Ya está lista. Yo la voy a publicar, si Dios quiere, en julio. Es una novela política. Ustedes saben que el año preelectoral yo siempre salgo con una novela política que es muy vendida, muy buscada, y ya les anuncio que esa novela viene también. Cuando ustedes vean la novela de Roberto por el buen camino van a quedar encantados. Muchos que ya tienen la novela un poquito feita la van a comprar porque es una novela editada por la editorial del Panamá América. Ana Laura Paredes. Ustedes me llaman, yo les doy el, el teléfono. Miren, yo prefiero que el libro sea editado en Panamá. Panamá primero. Así de fácil. Yo le dije a René por favor hazla, he conseguido buen precio. Él quedó encantado con la calidad porque no salen las divisas. Entonces, a veces te ponen un papel que a ti no te gusta, una portada que no te gusta, el material. Aquí ella cuida mucho la calidad, Ana Laura, y es muy atenta. Así que se las recomiendo para que ustedes hagan su novela, le quede bien bonita. Ahora este video yo lo voy a editar Voy a poner también un formato para hacerlo por partes en Instagram. En Instagram no sale en directo y les voy a decir por qué. Esta plataforma tiene cinco canales, pero el canal de Instagram ponerlo encarecía la anualidad en 350 dólares. Entonces yo preferí poner otros canales que no saliera tan cara la plataforma porque el año pasado si estaba Instagram y se me fue como casi 900 dólares entonces yo prefiero que tenga estos canales y yo le edito en tres dos o tres partes o pongo las partes más importantes para Instagram y TikTok yo no estaba muy convencida de TikTok y me dijo Javi Galway que es uno de mis mentores de todo lo que es tecnología me dijo Romero y los niños y los jóvenes están en TikTok que tengan otra cosa que ver ¿Por qué no? Y entonces también va a estar editado en... Ustedes saben que el video allá es más corto. Lo importante lo voy a poner en esas plataformas. Vamos a ver si aquí... Vamos a ver chat. Aquí, miren, voy a ponerle el chat este del editor Flor. Me dicen aquí... Lo que pasa es que hay gente que la está viendo, que reporta inclusive por el WhatsApp, pero yo no puedo estar viendo el WhatsApp. Miren... En comentario, en, en YouTube dice chat en vivo, en Facebook yo creo que dice comentario. Ustedes lo ponen ahí, se me refleja acá y yo lo pongo aquí. Miren, voy a poner también el de Flor María desde Francia. Hay bastantes personas en las redes sociales, pero la mayoría no escribe. Bueno, ya nos vamos a ir familiarizando. El mundo cambió, la tecnología vino para quedarse. Y si usted no se pone a la vanguardia de esa tecnología, se quedará en la estación del olvido. Pasa el tren de la tecnología y usted se queda en esa estación del olvido. Montese, todos podemos. Y que no sea un límite la edad. Hay gente que dice, yo no tengo edad para eso. Una vez en Londres hicieron una competencia en uno de los condados, porque a las personas de la tercera edad les enseñan computadoras. Y se lo ganó una señora de 94 años, el premio, el concurso. No ha llegado. Los límites te los pones tú. Si tú dices puedo, tienes razón. Si dices no puedo, también tienes razón. Por eso que yo siempre digo puedo. Si otro puede, yo puedo. Y si nadie puede, tal vez yo sea la primera que pueda. Y inspire a los demás a intentar, porque esa es mi mentalidad. Yo no me pongo límites. Yo no me pongo obstáculos, los obstáculos están para solventarlo, para saltarlo. No digan yo no puedo, usted puede, porque tiene todas las capacidades y si no adquiéralas mediante el estudio. Yo siempre estoy estudiando, siempre. Yo estudié para la pandemia cómo pasarse al mundo online. Yo sabía que iba a durar mucho tiempo y además yo tengo una salud frágil. Y como yo le estaba diciendo... A muchos de los lectores me acaban de invitar para Santiago, pero yo tengo las defensas bajas. A veces me invitan Santiago en la mañana. En la tarde, los santos. En la noche, una universidad. Yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije a una profesora, el helicóptero está dañado. No podía, pero sin embargo yo puedo hacer tres y cuatro conversatorios diarios a través de Zoom. Lo puedo hacer. Y cuando es vivo, a través de ReStream, Miren, yo en la semana de organización de Meduca hice ocho charlas, una en la mañana y una en la tarde por cuatro días. Cuando fui a ver, se conectaron 4.108 dispositivos y había en una computadora donde había más de 40 educadores viendo la transmisión en vivo. El mundo cambió, tenemos que pensar en grandes. Por otra parte, nos estaban viendo en España, Londres, en Francia, tal vez en Francia era Flor María. Pero acuérdense que hay panameños en todos los lugares del mundo Además, había personas que no eran panameños porque ponían el subtítulo en español Porque dice, ¿qué está pasando en Panamá que los niños están leyendo? Porque cuando es conversatorio en Zoom, yo lo paso para todas las redes sociales Y el padre de familia puede saber la participación del hijo en vivo Y se pone a decirle a la secretaria, mira, este es mi hijo, qué buena pregunta hizo se sienten orgullosos y después ellos leen el libro porque hacemos que la lectura sea una actividad familiar comunitaria y de país y cuando creamos un pueblo lector, le tiene ese pueblo pensamiento crítico, no puede ser manipulado por ningún político porque tiene la capacidad de tomar decisiones inteligentes bueno, yo lo tenía programado media hora, vamos a ver déjenme ver Vamos a ponerlo del editor de nuevo. Ya ustedes se irán acostumbrando y después harán más comentarios. Yo lo sé. Cuando yo inicié siembra de lectores hace 19 años, no iba nadie. Yo iba a Exedra y la dueña de Exedra se sentaba conmigo durante tres meses. El grupo Letras de Fuego iniciaba. Y después llegaron. Cuando inicié el grupo, el círculo virtual de siembra de lectores lo inicié con seis personas. Ya somos 4.700. Entonces solo hay que sembrar, sembrar con paciencia, sembrar bajo el sol. Cosecharemos en la sombra. Sembrar en el sol, recuérdenlo siempre, y cosechar en la sombra. Hay personas que dicen, qué mujer con tanta suerte. Todos los niños la quieren, todos los buscan. Es trabajo arduo. Trabajo duro y puro. Pero estoy orgullosa de haber hecho ese trabajo. Me siento feliz de promover la lectura. Llegan, llegan los lectores, porque los lectores saben que mi vida está organizada en base a la literatura, mi familia, la literatura, mis lectores, pero en ese círculo de amor está mi vida. Y ellos lo saben y por eso retribuyen. Yo una vez un niño me dijo, mire si yo la quiero, que la quiero tanto como a mi papá, mi mamá y a mi hermanita. Y él decía, mi escritora. Y el papá dice, la escritora. Dice, mi escritora. Dios, claro que sí, mi niño. Soy tu escritora. Siempre eres correspondida. El esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi vida tiene dos pilares. Pasión y compromiso. Buenas tardes.